Soy Marina Krawalovski, bienvenidos. Los invito a que veamos algunas herramientas TIC para la educación. En el evento anterior, Marina Ficardi nos habló, muy bien, ¿eh? sobre el diseño de ambientes digitales educativos, cómo planificar una propuesta virtual. En este video me centraré en la etapa de selección de herramientas para propuestas de actividades digitales de comprensión, fijación, o profundización de conceptos teóricos sin embargo recuerden que esas herramientas al menos yo las veo como la excusa para promover el aprendizaje activo y la metacognición antes de mostrarles algunas actividades o actividades electrónicas o también llamadas digitales vale recordar dos ideas clave la primera como la destaca el doctor Manuel Area Moreira de la Universidad de La Laguna, la e-actividad que propongan debe responder a las preguntas siguientes. ¿Qué competencias desarrolla? ¿Cuál es la organización didáctica a tiempo, agrupamiento, evaluación? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuáles son las herramientas? Observen que las herramientas están en el último lugar de la planificación de una actividad digital. La segunda idea que les quiero dejar es que si bien la evaluación está incluida en la planificación, la traigo nuevamente porque el método que se utilice para evaluar es tanto o más importante que el resto de la actividad. Si no podemos determinar si un estudiante obtuvo las competencias que pretendíamos desarrollar, la actividad solo habrá sido un entretenimiento digital. Veamos ahora ejemplos que he desarrollado para distintas instancias de capacitación. El mapa mental para resumir y fijar contenidos. En este ejemplo les voy a mostrar una actividad sobre el tema hardware y software, que consiste en una técnica de aula invertida. Primero, presento un video dividido en dos partes con los contenidos sobre el tema. Y luego, les pido a los estudiantes que elaboren un mapa mental para resumir los contenidos. También les proveo el guion del video para aquellos que prefieran leer. El enunciado contiene la descripción de la actividad, objetivo pasos para organizar la tarea, tutoriales para la creación del mapa mental. Como esta actividad la he propuesto varias veces, he detectado la necesidad de reforzar con nuevos tutoriales. Por ejemplo, acerca de cómo optimizar un mapa mental en su versión gratuita y cómo compartirlo, que es un punto técnicamente difícil. Finalmente, les adjunto la rúbrica a través de la cual serán evaluadas las actividades. Estos son algunos de los resultados obtenidos. El blog para la metacognición. Existen diferentes estrategias didácticas para la aplicación de esta herramienta. Una de ellas, la del portafolio de evidencias. En mi caso, es una mezcla de varias. Tanto en las capacitaciones para docentes como en las clases de informática del ITU, propongo la creación de un blog en el que se documente la experiencia de las actividades desarrolladas y que incluya, eso sí, reflexiones propias. Esto le permite al estudiante pensar sobre su proceso de aprendizaje y a mí, como docente, detectar el nivel de apropiación del conocimiento. Existen tantas producciones en las entradas de los blogs como estudiantes. Es realmente arduo el trabajo de evaluación, pero con seguridad podemos decir que esta es una evaluación genuina. Para proponer un blog, al igual que en todas las actividades de la virtualidad, es necesario redactar un enunciado que incluya por lo menos los objetivos, tutoriales y el método de evaluación. Elaboración de juegos, crucigramas o roscos. Estamos justo al final de una oleada de roscos producidos por los docentes que a distancia se están capacitando en TIC a través de nuestra dirección en Longuyo. Para esta actividad se ha propuesto una webquest a jornada donde se explica los objetivos, el proceso, los materiales a utilizar y el método de evaluación. Rúbrica nuevamente, me gustan. El objetivo es fijar y profundizar contenidos, en este caso tendencias metodológicas en la educación que generalmente se median a través de un recurso libro de Moodle, pero debido a la recarga en la plataforma en estos días también se ha distribuido en formato PDF. Es excepcional, ¿eh? les aviso. La propuesta fue crear una ruleta de palabras, también llamada Rosco, y ya saben, popularizada en Argentina por el programa Pasa Palabras, conducido por Iván de Pineda. La producción de roscos ha sido increíble. Implementamos una evaluación por pares light. Eh, pedimos a cada participante que jugara el rosco de otros compañeros y opinara, no solo en su publicación, que está en el grupo cerrado de Facebook que normalmente usamos para comunicarnos y dinamizar el curso, sino también que lo plasmaran en su entrada final del blog. Mientras siguen viendo algunas producciones, quiero remarcar que el valor de esta actividad consiste en la redacción de las definiciones, ya que se basan en la lectura y visionado de videos de los contenidos. Al jugar con la ruleta de palabras, se vuelve a los contenidos desde otro lugar por lo que se ven más de una o dos veces, no sé si lo pueden imaginar. Al mismo tiempo, el estudiante se autoevalúa y muchas veces regresa a modificar su trabajo para mejorarlo. Finalmente, y muy importante, jugar al rosco no es el propósito de la actividad, sino crearlo. Recuerden, las TIC son solo parte de las estrategias didácticas que diseñamos. Me parece que es un buen momento para... Poner en práctica nuestra creatividad haciendo las actividades, ¿verdad? Eh, los invito a aprovecharnos de esta maldita pandemia que nos acecha y ponernos a trabajar en nuestras actividades también. Los abrazo a todos y espero volver a verlos en algún momento.